Dos, dos meses van Dos meses van De este encierro que me mata Me mata Dos primaveras y mi cuerpo extraña Me mata Entré y sentí Las llamas del infierno El infierno Rogando porque querer devolver el tiempo Dos meses van dos, dos, dos meses van Este infierno que me mata Tus primaveras y mi cuerpo aún te extraña Entre y sentí las llamas del infierno Rogándote te por querer devolver el tiempo bien. Tiempo que te tirado tirado, tirado Recordándote a diario, a diario, viendo pasar esos días donde tú y yo nos encontrábamos. No sé qué pasó, todo se, se derrumbó, derrumbó, solo quedaron pedazos, pedazos de nuestro supuesto amor. Son los días volando, volando, De fiesta todo lo que ha ocultando el daño, el daño, de todos estos años Querido años. fumando y volando, volando Entre fiesta y alcohol me, me desangro me voy agotando Esto, Tormento ya no lo aguanto no. Siento que me desbarato, Me está matando No, no, no Los no. meses van Dos meses, dos meses Dos meses van, van. Este infierno que me mata Mata, mata. primavera si mi cuerpo aún te extraña, te extraña, Entré y sentí las llamas del infierno, del infierno. Rogándote arrepentido, por querer devolver el tiempo, el tiempo, oh. fuck, oh. Time. Oh. fuck, rogando Rogándote arrepentido, por querer devolver el, el tiempo, oh. ya no hay tiempo, oh. Oh. No, se pincha yo